Buenos días, soy Emilio Márquez y quiero compartiros en el vídeo de hoy una práctica que llevo realizando hace tiempo que es cambiar plásticos de un solo uso por botellita de cristal. La llevo conmigo un momento bandolera, llevo al barrio, vengo de reuniones, quiero un zumito recién exprimido y en las tiendas tienen la mala tendencia de dar esos plásticos de un solo uso. No, mira, aquí, eh, eh, deme aquí el zumito recién exprimido porque así dejo menor huella de carbono, soy más eco-responsable y eliminamos esos plásticos de un solo uso tan dañinos para el planeta. Y quiero preguntaros, ¿qué hacéis vosotros en vuestras acciones diarias para ser un poco más eco-responsables y mejorar un poquitín con nuestras acciones diarias? Ay, por cierto, este Momento Frutas del Bosque el primer solo para vosotros. Nos vemos y charlamos en los comentarios. ¡Saludos!